1. Gustavo Adolfo Becker. Yo sé un himno gigante y extraño Que anuncia en la noche del alma una aurora Y estas páginas son de ese himno Cadencias que el aire dilata en las sombras Yo quisiera escribirle, del hombre Tomando el rebelde mezquino idioma Con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifras capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas.